Vimos que había gran necesidad de una ventana de exhibición porque eh, varios compañeros eh, cineastas independientes tenían trabajos pero no tenían dónde exhibirlos A principios de año, en febrero casi siempre, eh, abrimos la convocatoria es una convocatoria que dura como tres meses, tres meses. Es una convocatoria eh, a nivel internacional y hay un comité seleccionador que es el que termina ya de pulir, digamos, esa selección para tener ya las 21 películas que tenemos este año, por ejemplo. Buscamos que tenga más valor artístico, o cinematográfico, que de producción, ¿no? Sea muy honesto y muy original. Nos, nos gustan las propuestas eh, frescas, innovadoras y que se arriesgan, ¿no? Entonces ayudar un poco a ver y meterte aquí y vas a conocer cosas que no conocías, ¿no? vas a ver lugares que no conocías que tiene el cine, entonces es un poco como retar en ese sentido al espectador. Que el cine es para todos, ¿no? que no tienes que ser un especialista, ¿no? y eso se ha visto mucho en ediciones pasadas, ¿no? el público sale muy contento y sale con una reflexión y, y sale también con un aprendizaje de su propia vida incluso. Quisimos que la selección ya no fuera tan de nada más de nosotros, de nuestra parte, sino que fuera como más democrática. Eso hace que la muestra sea más abierta eh, pues en cuanto a miradas, ¿no? Y, eh, pues este, por ejemplo, también las charlas. El año pasado tuvimos nada más una sola charla, pero este año tenemos seis charlas que tocan diferentes temas y también es con invitados bastante interesantes. No, pues a mí me gustaría que Parográfica fuera el... O sea, ya sea que sea muestra o festival, o sea, más allá de la, de, la, de la cuestión de la premiación, pues a mí me gustaría que fuera la más importante, por lo menos, de la Ciudad de México. Y el futuro no nada más está en el internet, sino en ese tipo de, de páginas, ¿no? Donde ahora ahí, puedes encontrar el catálogo de todo lo que quieras, que además de la, le da la oportunidad a todas las personas de poder, eh, si son buenos para algo, simplemente hacerlo. Los invitamos a Panorámica, muestra de Cine independiente, quinta edición. Sí, del 28 de julio al 31 de agosto, 11 sedes en Ciudad de México, una en Monterrey y una gira por ahí en varios estados. Chequen toda la información en panoramicamuestra.com Entrada libre. Entrada libre. ¿Eh?